Hola, soy Leticia Jiménez. Bienvenidos al tema, principios para la conservación del suelo. Frente a las diversas formas de degradación de la tierra, debemos buscar y aplicar medidas que nos ayuden a conservar el suelo. Pero para ello debemos considerar las condiciones, como la topografía, el uso del suelo. Conservar los bosques permite reducir la vulnerabilidad a la degradación de los suelos, debido a la protección permanente a través de sus raíces, del aporte de materia orgánica y por albergar gran parte de la biodiversidad. La cobertura permanente del suelo mejora la infiltración y retención de la humedad y reduce el impacto de las gotas de lluvia. La biodiversidad de cultivos aumentará la diversidad de organismos del suelo, lo que mejorará el ciclo de nutrientes Además, las raíces de diversos cultivos ayudarán protegiendo el suelo como una red para evitar la erosión. La agroforestería es la combinación de árboles, cultivos y ganadería, que además de proteger el suelo, diversifica los ingresos rurales, mejorando las condiciones de las familias. Por ejemplo, se puede sembrar los cultivos de cereales con árboles fijadores de nitrógeno, o realizar una combinación de árboles frutales con cacao o café, útil principalmente para agricultores a pequeña escala. Es Otra práctica utilizada desde la antigüedad son las terrazas, que son como escaleras gigantes que previenen de inundaciones después de fuertes lluvias. Disminuyen la escorrentía, evitando la erosión. Los cultivos que se siembran en curvas de nivel y que evitan la fertilidad del suelo son las barreras vivas estas barreras podrían ser pastos los que pueden ser aprovechados por el ganado leguminosas arbustivas plantas medicinales plantas alimenticias las especies a sembrar dependerá de las características edáficas del clima de la zona También se pueden utilizar varias opciones para conservar el suelo, como barreras de piedra, de madera, elaboración de abonos, rotación de cultivos, uso de mallas, entre otros. Las prácticas que se incluyen en el manejo de recursos edáfico ayudará a mantener la calidad y salud de nuestros suelos. Un manejo apropiado incrementa la productividad y mejora la calidad de vida de quienes lo utilizamos. Espero haber despejado sus dudas. Hasta pronto.